Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Silva, soy docente e investigador de la licenciatura en teatro en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a estas charlas de artistas con doctorado. Hoy viernes 3 de septiembre tenemos a Jorge Prado Zavala, quien es actor, investigador en artes escénicas, licenciado en literatura dramática y teatro. Eh, diploma Aprovechamiento en 1996 y Maestro en Literatura Comparada con Mención en Honor en 2004, eh, por la UNAM también. Eh, cuenta con el Diploma Nuevas Tendencias en la Producción y Creación Teatrales en Barcelona en la Sala Beckett en el año del 96. Es Doctor en Humanidades con la Tesis sobre el Arte del Actor en eh, México en la Universidad Autónoma Metropolitana, con la que obtuvo también Medalla Mérito Universitario 2012 y es la primer tesis doctoral mexicana en el tema de la actuación. Cursó también el arte de la actuación dramática con Luis de Tavira, en la UNAM, en abril de 2014. Es coordinador del equipo interdisciplinario de investigaciones escénicas del IEMS, donde es docente, tutor investigador nivel C, y donde logró con sus compañeros el reconocimiento curricular de la materia de artes escénicas. Ha participado en decenas de espectáculos, muestras, congresos y publicaciones. Ha ganado en dos ocasiones seguidas el Premio San Ginés como Mejor Actor de Monólogo en 2019 por Ya Axe de Guillermo Schmidubert y en 2020 por su versión unipersonal de Hamlet de Shakespeare. Ha escrito para las revistas indexadas Acta Poética, Signos Literarios y Horizonte de la Ciencia. También ha participado en la dictaminación de libros y artículos académicos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Y pues tenemos aquí entonces al doctor Jorge Prado. Muchas gracias, Jorge, por participar en estas charlas. Al contrario, Gabriel, muchas gracias. Es un gran gusto. Pues empecemos de lleno. Eh, platícanos un poco de tu trayecto académico. Es básicamente... Eh, ¿Cuál es tu formación inicial en el arte? ¿Cómo, ¿A qué edad empezaste? Eh, ¿En qué te empezaste a formar? Pues, eh, desde chiquito eh, tu servidor ha hecho varias machincuepas, siempre eh, dicen de los actores que es una patología, ¿no? Eh, me gusta llamar la atención, sí tengo mucha vanidad y, y acepto mi culpa en eso. Me gusta el reconocimiento, me gustan los aplausos y me gusta saber que hago las cosas bien. Eh, entonces siempre he armado especialmente espectáculos pequeños, ¿no? De, con, mi, con mis hermanos hacíamos un escenario en, en la recámara y, y el público eran nuestros papás. Eh, también me gustaron los trucos de magia y en una ocasión, en una reunión familiar, pues también hice un numerito que grabó un, uno de mis primos. Eh, en la secundaria, por primera vez participé en un concurso de estos que se hacían en el queridísimo Teatro Jiménez Rueda, en un concurso en, en, entre secundarias y pues fuimos finalistas, por eso nos dio nos dieron la oportunidad de presentarnos en el Jiménez Rueda, eh, en una obra que, de Bertolt Brecht, que se llama Cuánto cuesta el hierro, que dirigió un maestro al que le he perdido la pista, que se llama Roberto Palomino. En la preparatoria, pues fue donde conocí eh, el teatro como algo que se hace por amor. Esto por culpa de un maestro a que quiero mucho y que todavía está en este plano existencial, que es Sergio Echeverría Miguel, un eh, estudiante de las primeras generaciones de la Escuela de Arte Teatral y también eh, estudiante de Artes Visuales de Diego Rivera. Um, en, en la Escuela de Arte Teatral fue alumno de Salvador Novo, Sergio Echeverría Miguel. Y Sergio Echeverría Miguel fue el que provocó que me enamorara de las tablas eh, y entrando además por, por la puerta más divertida, que fue eh, la comedia musical, con una obra que se llama El diluvio que viene, que en México hizo muy famosa Héctor Bonilla. ¿no? Eh, tú que eres escenógrafo, pues podrás imaginar eh, la sensación que tenía el público de cómo en escena se construía un barco completo, ¿no? Este, cómo caían billetes del cielo en otra escena... Entonces, esa magia yo la pude vivir gracias a Sergio echeverría Y la obra eh, la montamos y la llevábamos de gira a, a muchas otras escuelas. ¿no? Recuerdo que aprovechamos ahí muy bien los espacios de la Nacional Preparatoria, la Prepa 6 en concreto, con su escenario giratorio. Y ahí me tocaba pues, a veces hacer el protagonista, que se llamaba Silvestre, <risa> Este, o a veces me tocaba hacer tramoyo y era divertido porque me subía al paso de gato y en la nacional preparatoria 6 eh, el paso de gato puede pasar por arriba del público entonces yo veía exactamente así en cenital este, al, espe al espectador y me tocaba aventarle en una escena los billetes entonces era sorprendente que de repente están cayendo billetes este... Eh, o a veces hacer la voz de Dios, no sé por qué me escogían para la voz de Dios, eh, pero esa magia y, y lo, eh, era maravillosa. Con él mismo también pues, hicimos otro tipo de teatro, de eh, obras de Jesús González Dávila, este autor eh, que muestra el lado oscuro de México, eh, con una obra que se llama La fábrica de los juguetes, donde representábamos con personajes simbólicos en una especie de fábula tenebrosa eh, la masacre de estudiantes en la plaza de las tres culturas en 1968 en la obra que se llama La fábrica de los juguetes esa también fue genial porque la montamos en una cueva que está aquí en la ciudad en, en un rancho eh, okay. eh, hay un rancho que tiene, tiene una verdadera cueva y ahí normalmente se hacen fiestas se conv en una disco pero imagínate en medio de esa cueva, eh, o sea, en un infierno real, uh -huh. montar una obra así, donde al final hay un derrumbe, se derrumba la sociedad, se derrumba el mundo, y esto pues lo hacíamos con, eh, con plásticos, con unicel, y, y eso eso me, me marcó y fue cuando tomé la alternativa. Y, este, y pues sorprendiendo un poco a mi papá, pero quien lo toleró bien, Entré a estudiar al Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ese fue el principio, Gabriel. Ok. Para titularte de la licenciatura, ¿hiciste tesis o tesina? Sí. Eh, en mi época todavía era obligatorio que todos íbamos <coughs> eh, trabajo escrito. Eh, incluso si escogías la la opción de actuación en mi generación había tres eh, alternativas, actuación, dirección o dramaturgia yo escogí actuación, pero si sí tenías que hacer una tesis o tesina yo hice una tesina eh, originalmente mi idea era hablar sobre los espacios alternativos en México que pues, sigue siendo un tema de mi mayor interés porque mucha de la historia real y profunda del teatro de México es, sucede en esos espacios Espacios no institucionales, no subvencionados, eh, patrocinados por, eh, por una familia o por una persona, espacios chiquitos, la mayoría de los cuales tiende a desaparecer, pero que definitivamente escriben una historia importante de, de la escena en México. Entonces, en es, ya en esa época eh, existía el Centro Cultural Roldán Sandoval, que uh -huh. sobrevive. Había otros espacios como el, el Foro de la Nueva Dramaturgia, que también sobrevive. Otros que han ido cerrando, ¿no? Todavía hasta, hasta hace poco estaba eh, La Casa de las Utopías Posibles, pero este, de Miguel Ángel Tenorio, que no sé si, si siga, en cartelera no la he visto anunciada. Uh -huh. eh, y ahorita hay foros también eh, recientes, muy bonitos, también en esta línea alternativa como el Foro of Spring. Eh, pero mi tesis eh, al final fue en dramaturgia. Siendo de la especialidad de actuación, la hice en dramaturgia. Esto apoyándome pues, en estudios que hice precisamente en Barcelona sobre las nuevas tendencias de la producción y creación teatral. El curso lo, lo dirigía un gran maestro que todavía sigue, eh, que es José Sánchez Sinisterra un dramaturgo valenciano que también uh -huh. es director y que tiene una sala alternativa en Barcelona que es eh, la Sala Beckett, este, eh, está relativamente cerca del Park Güell uh -huh. este, y es un espacio pequeño, como la mayoría de los espacios alternativos eh, es rentado el espacio, pero ahí habita eh, la Sala Beckett Dice Sánchez eh, que sus santos patronos, los santos patronos de, esa, de ese templo son Samuel Beckett, por un lado, pero también Harold Pinter, por el otro. ¿no? Eh, y el curso básicamente, eh, pues, habla, la, la parte más fuerte, la parte sustancial era la dramaturgia, la técnica dramatúrgica de José Sánchez. Vimos mucho teatro, vimos un hermoso festival de titellas, mm. este, también vimos eh, stand-up. Eh, pocos lo toleramos. Me eh, acuerdo Ricardo Ramírez Carneva hacía la mitad de un espectáculo, volteó a ver a Verónica Musalemi y, y pusieron así como cara de ¿Qué estamos viendo? Y se salieron. Yo preferí quedarme porque creo que to, todo tipo de espectáculo nos enseña algo. Vi obras de Harold Pinter, conocí a Harold Pinter en persona, oh, wow. este, todavía caminando, todavía entero. Vivo y, y viendo el, eh, cómo montaban sus obras. Eh, vi obras que, que no entendí porque... Mm. Y en ese entonces yo de, no hablaba catolá, ¿no? Afortunadamente todos los catalanes hablan castellano. Eh, y muchas maravillas. Pero entonces, eh, utilizando la técnica de José Sánchez, que es riquísima, muy interesante, eh, es una obra de teatro pensando en cómo los actores la podrían resolver. Y entonces mi tesina se llamó Primera Dama, proceso crítico de dramaturgia. Primera Dama es la obra que escribí, no se ha montado, pero este pues está ahí para la historia. ¿Quién te dirigió la tesina? Oscar Armando García Gutiérrez. Yeah. Este, un, un querido maestro eh, de, del Colegio de Literatura Dramática, también eh, estuvieron eh, Fernando Martínez Monroy, también uh -huh. estuvo este, Mayra Mitre, Leonardo Herrera, okay. eh, que me hicieron el favor eh, de, de regañarme mucho, incluso en el día del examen, sobre todo Fernando Martínez Monroy, a quien quiero con todo el corazón y somos grandes amigos, me hizo así un gran regaño, porque eh, pues él como gran lector, sobre todo gran lector y admirador de, de, sí, de los grandes bien. dramaturgos, me dijo, pues es que eh, así no se concibe el drama, ¿no? O sea, mi, mi técnica eh, no seguía un género dramático y eh, pues tiene muchas carencias porque mi enfoque era otro, pero escuchar a Fernando Martínez Monroy, más que una crítica, más que un regaño, fue para mí ahí estar delante de una cátedra de eh, con qué respeto tengo que acercarme a las prácticas teatrales. Entonces, este, pues, yo la aproveché para aprender, incluso en ese momento de, del examen profesional, lo aproveché claro. para absorber todavía una clase más y lo disfruté mucho. ¿Y luego qué fue lo que te llevó a a interesarte en una maestría, ¿ya lo tenías visualizado desde antes o fue ¿y ahora qué hago? acabe ya, ¿ahora qué hago? Eh, mi querida maestra de voz, Mayra Mitre, me dijo un actor no necesita posgrados <risa> así como todavía hasta hace poco se, se pensaba es que un actor no necesita el título universitario okay. y tal vez en el fondo tienen razón ¿no? porque el papel no dice si voy a ser bueno o mal actor, eh, pero me pareció una forma de, de indagar en mis curiosidades sobre el, el teatro, una forma también de, de acreditar ante mi familia que lo que estaba estudiando sí era un estudio serio, porque para muchos eh, el arte pues es un entre, entretenimiento, pero no es una forma eh, de ganarse la vida, ¿no? no es una forma de prosperar económica o materialmente, o de asegurar el sostén de una familia entonces estudiar una maestría era una opción pero yo decidí que en esa maestría iba a, indaga, iba a seguir indagando sobre mi curiosidad, sobre mis bajas pasiones eh, fue muy interesante, eh, sí pude también ver materias que aparentemente no tenían nada que ver con el teatro por ejemplo una hermosa materia de narratología con Luz Aurora Pimentel eh, una materia sobre posmodernismo que en ese entonces no, te, no tenía en México tanta relación con el público uh -huh. no se conocía mucho por ejemplo a Tom Stoppard ¿no? eh, y otras materias que al final en la tesis pues pude eh, cuajar gracias a que precisamente desde la posmodernidad encontré disciplinas incluyentes o sea, si uno se casa con disciplinas muy formalistas, estas disciplinas uh -huh. no permiten eh, el acceso o la relación inter, eh, trans o multidisciplinaria. Uh -huh. Pero desde disciplinas como el método rizomático o desde la deconstrucción, sí se pueden, sí se pueden mezclar esas cosas. Entonces hice una tesis eh, que se llamó Perspectivas Comparatistas sobre Samuel Beckett y Heiner Müller con base en la creatividad minimalista. Y ahí incluso metí cosas que había aprendido con José Sánchez. ¡Wow! Y fue apasionante. Imagínate, Samuel Beckett y Heiner Müller, Bis a bis. Nada más. Y nos ganó la mención honorífica. Nos mereció la mención honorífica. Ah, ahí este, la mesa este, fue... Eh, eh, Alfredo Michel Modenesi eh, que es uno de los más importantes lo voy a decir aquí, el más importante traductor de Shakespeare uh -huh. en habla castellana y es uno de, en esa, aquel entonces era el único miembro mexicano y latinoamericano eh, en la sociedad Shakespeare eh, también estaba ahí en la mesa Lauro Zavala como profesor invitado, Lauro Zavala es un importante semiólogo, eh, también es el más grande estudioso de minificción en México, pero él este, le entendía muy bien todo lo que tiene que ver con posmodernidad, es una de sus especialidades. Y este bueno, la leyeron también Ricardo García, eh, y en la mesa también estuvo Carmen Leñero otra semióloga muy importante en México, porque ella también es semióloga de teatro y maestra de grandes eh, estudiosos eh, posteriores. Ellos hicieron la mesa. Oye, y siendo, digamos, hijo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿por qué hiciste un salto a la Universidad Autónoma Metropolitana para el doctorado? Ese no es partimos, un drama es un drama muy interesante eh, eh, sucede que eh, en aquella época todavía no no se tomaban en serio en México eh, no se tomaba en serio la investigación teatral o sea eh, el teatro se hace no, no es materia de, de academia en ese entonces así se pensaba entonces a mí me decían, eh, con toda razón en ese momento, y voy a citarlos, pero voy a citarlos bien, Alfredo Michel con mucha eh, seriedad me decía, o eres actor o eres investigador. Pero yo entendía que Alfredo Michel me estaba hablando desde una posición, hasta ese momento era eh, el rigor académico, ¿no? Y es eh, lo que me estaba pidiendo, pidiendo ahí implícitamente, yo lo entendí, me estaba pidiendo rigor. O eres actor o eres investigador. Así me presentó su pregunta, Alfredo Michel. Eh, mi tesis pretendía también hablar sobre qué es lo que hace el actor. Uh -huh. Pero en la UNAM no existe un posgrado en teatro. Entonces yo estaba tomando el, el doctorado en literatura. Y desde el punto de vista filológico, es decir, desde el punto de vista de los estudios literarios, también tenía razón Carmen Leñero, cuando me dijo, tu tema es enfermizo. Así me lo dijo, y, y me dijo también, este y yo quiero creer que me lo dijo de corazón, lamento no haberte podido ayudar, te pido perdón. Y yo le dije, no, no, te, no tienes nada que lamentar, que me, yo aprendí mucho, yo aprendí mucho y te lo agradezco y hasta el momento estoy muy agradecido con estos dos profesores que me hicieron esa crítica que creo que yo supe tomar eh, positivamente y por eso siempre que veo a Alfredo, la última vez que lo vi le dije, oye, te quiero dar un abrazo, me, me, quiero darte un abrazo, ¿me dejas? Y sí, claro que sí, ¿no? Y también, este, pues a Carmen también la busco y la escucho porque además es una hermosa cantante, Canta muy bonito. Y, y el teatro mexicano le debe grandes libros de semiología que no han sabido ser leídos. este No están en la, en las librerías importantes sus libros sobre semiología y creo que ahí hay una, hay una deuda que tienen las editoriales con alguien como Carmen Leñero. Pero entonces, este eh, eh, yo reprobé, voy a estoy uh -huh. confesando, yo reprobé el doctorado en la UNAM, o sea, hice este, los cuatro semestres de rigor uh -huh. y todavía dos semestres más, pero mi tesis no la supe hacer convincente para mis lectores. Uh -huh. O sea, quiero ahí también hacer la observación de que como, como investigador sí me faltaba ese rigor que me señalaba Alfredo Michel y sí me eh, faltaba el lenguaje, que es lo que me estaba señalando Carmen Leñero, porque ellos como profesionales habían leído muchas tesis, entonces yo quiero eh, darle la razón a Carmen cuando me dijo, tu tema es enfermizo. No lamenté haber estudiado, también este, eh, aprendí, insisto, mucho, y entonces decidí eh, seguir preparándome por mi cuenta y esperar. Eh, tenía que tuviera que esperar a que llegara la aparición de un posgrado en teatro en México, no lo había. Eh, había muchos, muchas ideas, muchas buenas intenciones. Había habido la intención de, de hacer un posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras que no prosperó y según Armando Partida, por la falta de seriedad de, este, de, de los programas, de las propuestas de programa y de lo, los mismos profesores que no pudieron de acreditar ante las autoridades competentes la pertinencia de abrir ese posgrado en la UNAM. Había habido el intento también de una maestría en dirección en el CUT y de una maestría de dirección en la ENAT, pero en ese entonces no habían prosperado. Entonces, este, vi que se abrió otra vez, eh, porque ya era recurrente en la UAM, el doctorado en Humanidades, en la rama de Literatura. Vi que se abrió en el plantel Iztapalapa, y pedían desde entrada, mucho, con mucha claridad, requisitos muy duros, ¿no? Pedían al aspirante que hubiera publicado. Sí. Pedían ejemplos de redacción en investigación. Pedían ejemplar de la tesis de maestría. Pedían entrevista con el coordinador del programa. Pero desde el principio. Y este, de la maestría en literatura comprada Carmen me había invitado a publicar un artículo en Acta Poética, que es la revista, una revista del de Instituto de Investigaciones Psicológicas, uh -huh. y el texto había sido autorizado, entonces sí tenía esa experiencia. También había ganado el, un premio punto de partida como dramaturgo, fíjate, cómo. soy actor, pero había ganado un premio como dramaturgo, entonces llevaba sí, credenciales como eh, autor que publica y quien me entrevistó fue la coordinadora del programa Nista Palapa que es, que era entonces Lilian von der Valde una amante del teatro del siglo de oro eh, y también amante de la literatura medieval ella se considera teatrista porque eh, le gusta ver teatro, él, él, él, eh, quiere mucho a los teatreros y es uno de los miembros fundadores y fue presidenta de la Asociación Internacional del Teatro del Siglo de Oro. Ella fue la que me entrevistó. Y desde eh, que me citó a la entrevista, ya había revisado mi material como en un casting mm. y me dijo, qué bueno que eres actor y, y si te, te estás aceptado en el programa porque tú sí puedes explicar el tránsito entre el texto dramático y el texto espectacular, porque tú lo vives. Fue lo que me dijo Lilian von der valde en mi primera entrevista con ella. Y a mí eso me, este, me cayó como una bendición, porque además ella puso en palabras lo que yo ya sabía, pero que no había sabido articular en mi cabeza. Tú sí sabes realmente, porque lo vives, cómo es el tránsito entre la literatura y el espectáculo. Escena. Claro, y ya desde ahí rápidamente intuí por dónde tenía que ir una tesis doctoral que hablara sobre el arte del actor, pero en un programa de literatura. Ahora afortunadamente hay un doctorado en artes escénicas en el Centro Nacional de las Artes, y no. lo celebro mucho. También hay una maestría en investigación teatral en la Universidad Veracruzana, también hay una maestría este, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, se han em empezado a abrir posgrados en teatro y en artes escénicas y en investigación en artes en, en, en el país. Los celebro. En mi época, a, mí, a, a, a muchos como tu servidor, pues nos tocó hacer vanguardia, ¿no? Ser la punta de lanza y... y y yo tenía sabía que tenía que defender una tesis que hablara sobre el arte del actor. Por eso así se llamó mi tesis. Y, y, y Lilian fue, de hecho, la, la que propuso eh, el título. Okay. Pero sí me dijo que tenía que eh, buscar una obra de teatro que sirvía de pretexto para investigar precisamente ese tránsito. Y además me dijo, y tienes que montarla. Tienes que montarla. Yo ya no tenía beca. No tenías beca, tuviste ya beca no, en la maestría no, y en el doctorado de la UNAM, pero no en el de la UAM, supongo. Ya no, ya no podía pedir una ya no beca. Pedir. Ya, ya me la había acabado en la UNAM, ¿no? <risa> este, eh, y me inscribí y desde el principio dije ventanilla y sin beca. Así me con cara de sorpresa, ¿no? No quise explicar, ya le había explicado a Lilian, mm. este, eh, pero me divertí también mucho depurando las herramientas que sí tiene que tener un investigador. Un investigador sí tiene que tener rigor en la forma en la que escribe, en la forma en la que cita. Este, aprendí eh, a abrazar el estilo MLA, también a, a manejar con solvencia el estilo APA. Este, por eso también procuro publicar para que me sigan regañando, para que me sigan diciendo, tiene usted que corregir aquí, aquí, aquí, para que nos tomen en serio. Hay que recordar ahí la novela del principito, ¿no? Al principio hay un investigador que dice, es que hay un nuevo asteroide y nadie le cree. ¿no? Hasta que este, acepta dis, este, tomar el disfraz de, eh, pues de, de los grandes investigadores y verse viejito para que entonces lo tomen en serio. Y es un papel más que hay que tomar, ¿no? Entonces yo, yo tomé ese papel y, y aprendí este, eh, cómo atender la lección de Alfredo Mitchell cuando me decía o eres actor o eres investigador el truco es alternar los roles Ajá. o sea, si vas a a, a a investigar investiga, si vas a actuar actúa, pero pueden ser momentos alternados en una vida eh, de, de, de un ser humano también, en la vida a veces soy papá uh -huh. A veces soy este, eh, amante de, de mi chica, ¿no? A veces soy este, niño cuando me pongo a jugar, a veces soy personaje, ¿sí? a veces hasta soy profesor de lengua y literatura y, y, y tengo que asumirlo con toda seriedad, ¿no? Por, por ejemplo, puedo decir que es uno de los más importantes papeles que he tenido en mi vida, ser profesor de lengua y literatura, y, y entonces mi vida tiene sentido. ¿sí? Y entonces hicimos la tesis sobre... Se llama Sobre el arte del actor, texto y representación, y fíjate qué obra tuvimos que montar, de El príncipe constante de Pedro Calderón de la Barca. Okay. Montamos El príncipe constante, la vio Lilian, la, la llevamos mm -hmm. incluso a la UAM, gustó mucho, y la tesis mereció la medalla al mérito universitario. La UAMI no da menciones honoríficas, ¿eh? uh -huh. no da menciones honoríficas en el posgrado, considera que todos sus estudiantes son de excelencia, pero además, si, si hubo un estudiante que se consideró sobresaliente, este, le dan una medalla, no da menciones, uh -huh. pero por generación da una medalla y ganamos la medalla al mérito universitario. Ay, felicidades, maravilloso. Vamos a hacer un año. Pequeña pausita porque hay un comentario de María Cristina Carrillo. Dice, felicidades por toda la pasión acompañada con preparación profesional. Soy psicopedagoga de un colegio en donde apreciamos la gran necesidad de incluir la aplicación de la expresión emocional en pequeños y grandes talentos. Ojalá que muchos tengamos la oportunidad de conocer a todos los eruditos nacionales en esta gran materia. Pues esa es la idea de estas charlas, de darle ¿no? más Salida, promoción a, a personas que están haciendo trabajo como tú, ¿no? De investigación y al mismo tiempo creación, lo cual es muy escaso todavía en el país, ¿no? Y, y precisamente en un doctorado que te hayan dejado hacer obra, eh, es este en, en México, pues, ¿no? Porque en otros países como en Inglaterra llevan ya décadas haciendo este tipo de... En Canadá, de ¿no? También. En Canadá también, donde no dejas. En Canadá, en la parte francófona, porque la anglófona no. ¿no? Son un poco más parecidos aquí a, a México, que todavía tienen como cierto escepticismo este, en cuanto a que dejes de ser artista mientras investigas, ¿no? Lo que le llaman. Eso pasa, en, este, si, este, si no me equivoco, en Veracruz, que le dicen a, al teatrista: si vas a estudiar esta maestría, tienes que dejar de hacer porque tienes que clavarte en investigar. Y pues es, es difícil, ¿no? Es hasta doloroso, siento yo. Sí, te cuesta trabajo, ¿no? Eh, los que pasamos ese periodo de, de, de sequía, de dos años de no crear nada, por estar, bueno, es otro tipo de creación, pues, ¿no? La escritura de, sí. de una tesis. Pero sí se extraña la escena, ¿no? De dejarla por completo. Eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué pasó con tu problemática de esa tesis una vez que ya empezaste a arrancarla? ¿Sobre qué? qué ¿Cuál fue el problema que abordaste? Sí, eh, bueno, sobre la marcha, bueno, ya teniendo una idea, fue sobre la marcha y leyendo, eh, investigadores y, y leyendo much muchas obras de Calderón, que me di cuenta que este, lo que podía demostrar mi tesis son las competencias filológicas del actor. Eh, porque eh, te están pidiendo una tesis en filología, ¿no? entonces eh, me pareció interesante y pude hacer algo pues, que no se ha, había hecho en México. O sea, lo hacen los actores, pero no se había articulado con argumentos en un lenguaje académico. Eh, y eh, pues en pocas palabras, lo que demostré es que el tipo de análisis que hace el actor puede llegar a superar en mucho a la que hace el mero crítico o lector literario un filólogo nos puede decir pues yo, me, yo he leído a todo Calderón yo lo he leído, lo he analizado eh, pero lo que hace el actor alcanza otro nivel porque el actor te va a decir yo era segismundo en la vida es sueño ¿no? o en el caso del príncipe constante yo era Fernando el príncipe santo el infante santo de portugal entonces hay una diferencia entre yo he leído y, y yo era o yo soy y eso es lo que puede hacer el actor no el, el análisis del actor es vivencial y eso en términos psicopedagógicos pues nos habla de un nivel de aprendizaje mucho más significativo Ajá. en el análisis meramente teórico pues hay que recordar lo que decía paul de Man en Resistance to Theory Paul de Man dice la teoría cada vez se parece menos a aquello de lo que habla eso lo analizaba en el contexto del postestructuralismo de Paul de Man. Uh -huh. y pues es cierto, de repente un crítico ya te habla de cosas que, que no tienen tanto que ver con lo que a mí me gustó la función de teatro, ¿no? de, de la vida es sueño por ejemplo todos los que acompañamos la experiencia de, de, del montaje de José Luis Ibañez fue mi generación yo no actué ahí, pero ver cada función este, te hacía verla otra vez verla otra vez, verla otra vez porque era la pasión en escena ¿cuántas veces la viste? no sé este, yo no yo sí sé, me fui ocho veces a verla y no estaba yo en el elenco pero la vi desde los no. ensayos o sea, vi su gestación uh -huh. y vi casi todos los egismundos y pues era era asombroso era delicioso ¿no? esos compañeros, esos muchachos Pueden decirme, yo era Segismundo, yo era Basilio, yo era Estrella, ¿no? Uh -huh. ¿Quién puede discutir su nivel de análisis y comprensión alcanzado, no? Uh -huh. Además, otra cosa que hace el actor, el actor no lee, el actor relee. ¿Cuántas veces tienes que leer La, vi que leer la Vida de Sueño para memorizarte, nada más para memorizar los textos? ¿no? Es releer. Y, y este... Pues quienes ejercemos la actuación, sabemos que esa lectura es releer, comprender, analizar, eh, entender, sentir, hasta que el texto se convierte en una segunda piel. Hasta que el texto se te convierte en una segunda piel. Ajá. ¿Cuántos filólogos duros pueden presumir eso? Y, y me estoy atreviendo a pensar en Harold Bloom. Harold Bloom puede citarte Shakespeare de memoria, pero de verdad, este, ¿qué tanto habita Shakespeare en su piel como para eh, llorar como lloraría un rey lear ante la tormenta? ¿no? Este, entonces yo pude rehacer ese camino escogiendo el príncipe constante, pero además también enfrentándome pues, a las circunstancias de representación porque, bueno, si bien el propósito de la literatura dramática es la puesta en escena, cosa que tampoco entienden todos los críticos, sí. que nada más quieren leer literatura y, y muchos todavía no son capaces de leer ahí una partitura, pues esa partitura exige unas, unas formas, ¿no? Y Calderón pide efectos especiales al por mayor, pide barcos, pide fantasmas, pide ejércitos en batalla, Ajá. Este, pide además una veintena de personajes. ¿Cómo iba yo a poner el Príncipe Constante en escena? Lo más cercano y, y para el tipo de montaje que quería hacer, pues era el, el de Grotowski, ¿no? Con poquitos actores en una sala chiquita. Pero ni siquiera podía yo asegurar mantener una planta de actores, este... Ya no tenía beca y este, como profesor de, de preparatorio tampoco gano como para producir, para rentar un espacio, comprar escenografía, luces. Investigando también, y esta es una ventaja, algo que, que tenemos que también que aprender los creadores. Los creadores tenemos que entender que parte de, de la creación implica investigar. Investigando vi que en el mismo contexto del siglo XVII existían figuras teatrales muy humildes, pero que podían montar grandes obras eh, con los recursos de la imaginación. Por ejemplo, está esta obra de José Sanchís y maravillosa, que se llama Ñaque, o de Piojos y Actores, donde son dos actores que se la pasan de pueblito en pueblito, y nada más con dos actores montan muchas obras del repertorio español, pero muchas, ¿no? Cuando las obras del repertorio español piden muchos personajes, entonces, viendo las fuentes, vi que este, lo que leyó José Sánchez, él investigó eh, un, eh, el viaje entretenido, así se llama el libro, eh, de un autor que se llama eh, Villandrando. Y ahí él dice que hay varias formas de compañía teatral, desde las grandotas hasta las chiquitas. La más chiquita, más humilde incluso que el ñaque, que son dos actores, es el bululú, que es un solo actor. Eh, se la pasa viajando de pueblo en pueblo, pidiendo limosna, y en eh, la capillita, al amparo de un sacerdote, hace su obra, eh, hace varios personajes, diciendo, ora entra fulano, ora entra mengano, sobre un cofre, y así, este, recibiendo una, una monedita o un plato de sopa, eh, va buscando remedio. Estoy parafraseando a Villandrando. Entonces vi que un Bululu podía representar a lo mejor el Príncipe Constante. Entonces la investigación implicó también pues, hacer la adaptación. Afortunadamente no hay un texto definitivo del Príncipe Constante, pasa como con Hamlet, que sí. hay tres versiones originales, y ni, ni una definitiva. Eh, este, el Príncipe Constante entonces es una obra inacabada, y que permite entonces aterrizarla en la forma de su puesta en escena, la misma puesta en escena, puede decidir qué es lo que hace además un filólogo, el, la forma definitiva, el sentido último del texto, entonces esa es la competencia filológica de un actor, decidir el sentido último de la partitura con sus recursos que son enteramente vivenciales y por lo tanto más significativos que mediante... Eh, otras otras formas de, de estudio. Bastante interesante. Acabo de aprender muchas cosas contigo ahorita. ¿eh? Voy a tener que repasar este video otra <risa> vez. <¿sí? Ajá. risa> Mira, aquí tienes unas felicitaciones en, de Alejandra Juárez. Muchas felicidades por compartir su conocimiento. Sobre todo, me siento muy agradecida por lo aprendido, profesor. Éxito y bendiciones siempre. Mm. Alejandra fue mi asistente en El Príncipe Constante, precisamente. Ok. Y Axel Miguel pregunta si siempre tuviste en mente un solo objetivo, ¿tenías otras aspiraciones? Creo que ya has estado respondiendo. Bueno, muy chiquito, pensé en la posibilidad de ser médico, ¿eh? pero este, eh, también muy pronto eh, los, los hechos me fueron demostrando que yo tenía que ser otra cosa. Y Algo que, que, que me hace pensar el comentario de de este alumno, este, al que le mando un saludo y un abrazo, es también que eh, eh, muchos creadores estudian precisamente posgrados por lo que decía, para a, mostrar que están a, eh, estudiando en serio, que sí es su, su, su trabajo va a ser real, va a ser remunerado, pero entonces se pierden en otros temas. Por ejemplo, estudian una, una maestría en, en antropología, no sé qué, qué tiene que ver con el teatro, pero ver, yo, yo creo que ahí me hago, voy a aprender. Eh, y, y, y en el caso de... Bueno, puede hacerse. Y, y hay muchos grandes profesores que, que tengo que, que estudiaron Historia del Arte, que estudiaron Sociología, que estudiaron este, literaturas, filosofía, eh, pero que entonces se fueron alejando de la creación... Yo quería seguir estudiando para seguirme afinando en la creación. Entonces, yo siempre he tenido claro mi tema de investigación. Si ustedes ven, se asoman a buscar mis investigaciones, por cierto, me pueden googlear y salen muchas cosas chistosas, pero casi siempre mis temas tienen que ver con lo que hace el actor. O sea, no me he salido de ahí. Y eso es parte del rigor que me pedía Alfredo Michel, ¿no? Y precisamente para afinar mi lenguaje, para afinar mi cultura y mejorar yo en lo que quiero, entonces he procurado no, no distraerme. Mi papá también decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, este eh, uh -huh. okay, si esa es mi línea, apretarla, apretarla, apretarla, para eh, pulirme, pulirme en eso. Oye, y de tu tesis, ¿qué preguntas son las que dieron tu trabajo? Y o una sola pregunta y qué metodologías o qué metodología fue la que, que te apoyó para responder esas preguntas de investigación pues mi, mi, mi gran pregunta es qué hace y sigue siendo ¿no? y lo, ah. lo sigo aprendiendo en cada función, en cada montaje, en cada proyecto como espectador este, como actor, director, dramaturgo este, qué hace el actor eh, la, eh, la, el reto era eh, aterrizarlo en un como legible para la academia. ¿no? Ahí, este, ya desde la maestría, me encontré con un, unos autores imposibles de leer, pero muy interesantes. Imposibles de leer, fíjate. Félix Deleuze y eh, Guataji. Eh, Deleuze y Guattari tienen un libro muy gordo, muy complejo, con letra muy chiquita, renglones muy apretados, que se llama Mil Mesetas. Uh -huh. Como subtítulo tienen eh, eh, esquizofrenia y eh, esquizoanálisis. Esquizo, bueno, esquizoanálisis, esa palabra es la que está en su, en su, en su título. Eh, capitalismo, Ahora se llama, bueno, Mil Mesetas capitalismo y esquizofrenia así sean, perdón mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia y adentro habla de esquizoanálisis este, y habla de cosas que, que son imposibles de, eh, de comprender si no, se, si, no ten, si no se ha tenido antes curiosidad por la cultura curiosidad por todos los fenómenos de la cultura es un poco como con Freud pero Freud sí es legible Freud cuidaba mucho, eh, porque también tenía encima la academia, era muy cuidadoso en su redacción, Entonces, su lectura es muy clara, dice, bueno, si ve, vemos en Egipto, ta, ta, ta, eh, Gilles, eh, Deleuze y Félix Fugatari son más directos y atropellados, eh, y tienen una cosa que se llama el método rizomático, uno de los capítulos de Mil Mesetas se llama Rizoma, y ahí hablan del del análisis rizomático. Entonces ellos hablan de, eh, como, a, lo más cercano para, que nos, para poder explicarlo, porque te digo que es un texto imposible, son los mapas mentales. En un mapa mental, yo lo que voy a tratar de establecer es la relación entre este concepto y este otro. Y bueno, eh, por ejemplo, entre la, la psicología y el psicoanálisis, pues es más o menos clara, ¿no? Entre eh, la conducta del ser humano y, y, y, y, y la etología, pues también es más o menos comprensible, pero ¿qué pasa entre eh, este, el actor y, y la semiología? Sí. La mayoría de, de los semiólogos no... no no, les parece también imposible analizar el signo teatral porque es inestable no, no, no perdura como la, la mayoría de los signos que se estudian en la semiología estudiar el signo teatral es imposible porque es inestable en el momento en el que se genera desaparece entonces establecer puentes entre dos objetos que nada tienen que ver es el reto del análisis rizomático entonces ellos se imaginan una especie de raíz, y, y es lo que los biólogos entienden por rizoma, una especie de raíz que se desplaza por el, la tierra de forma horizontal, como bulbos, y que se entrelazan y que poco a poco van tejiendo una especie como de red. Podemos pensar, por ejemplo, cómo, cómo crece el jengibre mil mesetas no habla del jengibre pero el jengibre nos da una idea muy clara de eso, es un, tiene forma como de papa, pero es una papa que crece empieza a crecer como un tumor y de forma horizontal precisamente a ras casi de la tierra y van formando bulbitos, esos bulbitos serían digamos los campos de conocimiento este, pero entonces un bulbito que no tiene nada que ver con el otro, se pueden llegar a relacionar si aceptamos que están relacionados, por ejemplo, este, eh, el efecto mariposa. ¿Cómo el aleteo de una mariposa de un lado del mundo va a generar una catástrofe meteorológica del otro lado del mundo? Bueno, porque hay una, una serie de relaciones que no son visibles a simple vista y que son únicas, además, para un fenómeno, fenómeno eh, no común, ordinario, pero que a fin de cuentas pueden provocar ese efecto. Entonces, eso fue lo que me permitió tender el puente. O sea, el actor por sí uh -huh. solito no era visto como parte de la casa, en la casa de los escritores y de los lectores. Pero el hecho pues es que se, se cuela, porque el actor es un lector. Uh -huh. Y esto lo pedía Stanislavski, el actor debe prepararse, debe cultivarse y estar a la altura de los grandes genios de la literatura. Eso lo decía Stanislavski. Entonces Stanislavski sí podía ver en el actor a un genio. El resto del mundo no. Y en México, pues eso eso me pasaba, ¿no? ¿Cómo un actor va a llegar a ser este doctor en letras? ¿Qué tiene que ver? Una, bueno, te, si abandona su carrera de actor, a lo mejor. Pero no como un doctor en letras va a, ser, va a ser un actor en ejercicio. Y su tesis además sobre eso. Bueno, pues porque el actor tiene competencias que un filólogo puro no. Y además un actor está dispuesto en cada proyecto a experimentar. Y eso es lo que hice en, en la tesis doctoral. Experimentar a ver qué recurso me puede ayudar a hablar de, de, de, de, de lo que hace el actor. Y, y, y, y traducir eso al lenguaje de los lectores. Me van a leer filólogos. Entonces, yo, entonces aterrizar en su idioma. Este es el reto también pues, de, de los estudiantes de posgrado. Aprender a hablar el idioma de sus maestros. Ese es el aprendizaje más importante. ¿no? Y también, eh, ¿cómo conciliar la postura de todos esos sinodales? ¿Cómo este, eh, responder incluso si entre los sinodales se están contradiciendo? El análisis rizomático me enseñó a lograr eso, a conciliar el formalismo con <coughs> experimental. Y, y pues lo logramos. Fíjate que eres la primera persona, yo nunca había entendido esto de los rizomas, y eres la primera persona que me lo explica de manera clara y sencilla. Yo creo de porque cuenta. también tiene que ver que eres la primera persona que realmente lo ha aplicado con su propia práctica artística, ¿no? Entonces, cuando les pregunto, ¿de qué va el rizoma? Y empiezan a soltar unos rollos y rollos que yo no acabo de entender todavía nada, ¿no? Pero ya, ya gracias por de, de, de destilarnos esta onda de deleuze Guattari que sí, realmente está bastante densa, ¿no? Gracias Pero acabas ti, de, de resumir muy de manera muy efectiva. ¿no? Hoy hiciste difusión de tu tema de investigación durante tus estudios, asististe a coloquios, ponencias, congresos... Eh, Artículos En la UAMI, eh, en la Universidad Autónoma Metropolitana, es obligado. Si, si, si no puedes eh, asistir eh, por fuera, la misma UAM hace un coloquio de, eh, de doctorandos. Y, y está muy bien porque así eh, cotejas lo que estás haciendo si está dentro de, digamos, de la moda o si se sale... Eh, y, y, y te llueven críticas, tienes que ir dispuesto a eso. Los coloquios de estudiantes de posgrado están hechos para que te llueva, para que te llueva piedra. Y es importante que te llueva piedra, porque entonces, sabes dónde, aunque, te, aunque en tu corazón sientas que tienes la razón, pues esa razón debe poder llegar a los receptores. Porque la idea de los estudios de posgrado también es generar conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, y ese conocimiento debe poder ser compartido, no debe quedarse, ah, sí, yo, yo sé que sé y es mi sabiduría y los demás no me comprenden. No, el propósito es este, darlo a conocer, que, que el campo de conocimiento se abra. no Es el, pro, es el gran proyecto de la humanidad de, y es la única oportunidad de la humanidad de evolucionar. Como biología más bien vamos hacia la decadencia, ¿no? Como cultura es, es la, la oportunidad de evolucionar. Entonces en el coloquio aprendes eso. A, a depurar tu lenguaje, a clarificarlo, precisamente para que no sea un rizoma inexplicable, tienes que, tienes que poder llegar a un receptor. Y, y eso a, a los teatristas, pues es nuestra razón de ser, ¿no? Llegar al otro. Dice, eh, dicen Stephanie Weiss y Luis de Tavira, ¿no? Ser es ser visto. En el caso del actor, eso no tiene discusión. En el caso del actor, ser es ser visto. Este, Entonces, sí, fui a un coloquio este, en, la, en la Universidad Autónoma Metropolitana y ahí me siguieron diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo se le ocurre? ¿no? Incluso Lilian tuvo que salir a defenderme. Así de grave estuvo el asunto. Y, y incluso Lilian tuvo, pero que disculparme, diciendo, ¡ay, este muchacho ingenuo! Así habló mi, mi maestra querida que me había aceptado. Tuvo que hablar así. Este... Eh, pero yo lo agradecí, entonces dije, ah, bueno, ok, tengo que, que escribir mi tesis, no nada más para Lilian, sino para todos y cada uno de estos profesores y también de estos estudiantes, porque tengo que mostrarles que, que, que su pasión, la inquietud de cada uno de ellos, vale, o sea, vi también esa oportunidad que, que podía dar un servicio muy bonito y muy divertido haciendo mi tesis, uh -huh. No nada más abrir brecha para mí y para mi vanidad personal. Este, vi que podía ser muy divertido, de verdad divertidísimo. Este, eh, no, no pelearme con mis maestros, sino decirles, vean maestro, miren, venga, este, vamos a ver esto. Y, y al final ganar ese reconocimiento. Tanto así que en la, ya en el examen de grado, fue un profesor que nada tenía que ver con mi tesis, pero que había discutido. Es que yo no entiendo por qué dices que tú, que el actor, y que no sé qué tal. Maestro, lo invito a mi examen. Uh -huh. eh, era el maestro Iledas, eh, algo así se apellida, que era el nuevo coordinador del posgrado en la UAM, y entonces sí me preocupaba acreditarme, me preocupaba mucho, entonces sí lo invité, y al final declamando fragmentos de Calderón. Eh, y por supuesto dándome permiso de sacar mis potencialidades actorales sacando, hasta me aflojé la corbata porque dije, este, necesito respirar, perdóneme y sacar hasta la lagrimita en uno de los monólogos más bonitos de, del príncipe constante de Pedro Calderón de la Barca hablando de la, lo efímero que es la existencia eh, tratando de alcanzar más que el cerebro Sí, tratando de alcanzar incluso el corazón de Gustavo Iledas, lo convencí. Sí, eh, la lectura que hace el actor es una lectura profunda, es un análisis filológico en todo lo que eso implica, eh, y eh, eh, lo que estás compartiendo sí, sí, sí vale, pues, sí significa... Entonces, tu jurado, sinodales de la tesis, ¿estaban obligados o no estaban obligados a ver tu puesta en escena? Porque era parte de tu tesis, ¿no? Yo creo que no se sintieron obligados, uh -huh. porque su trabajo era... Bueno, el otro nombre de sinodales, lector, ¿no? Solo Lilian. Y bueno, sí lo vio Gustavo, sí también lo, Pero el sínodo en sí que eran... Eh, Marcelo, Serafín, eh, Lilian von der Valde y, y de José Ramón Alcántara, de esos tres nada más lo vio Lilian. Este, porque ella sí pensaba que la investigación había sido integral, para uh -huh. los otros lectores estaba implícita en la tesis. También hubo otros problemas, eh, en esa época José Ramón Alcántara eh, estaba enfrentando una aventura personal de hecho tuvimos que posponer la fecha del examen, una aventura de la que salió Avante, este, eh, y no, no pudo ver la, la obra. ¿no? Eh, de hecho, la vieron pocos, es, fue eh, un montaje tipo teatro de cámara, o lo que más precisamente se llama ahora teatro íntimo, uh -huh. porque teatro de cámara todavía a principios del siglo XX eran salas de 200 butacas, y para nosotros hoy eso es un teatro grande, ya no es un teatro de cámara. Teatro íntimo es para 30 personas o menos. Entonces, fue un montaje con concepción de teatro íntimo. Este, Lo vieron muy pocas personas, pero eh, los que la vieron pues recordarán que eh, mi compromiso de corazón era hacer algo sagrado. Un ritual de, de iniciación, análogo a, a mi ritual de doctorarme, donde eh, un actor este, tiene que acreditar ante la cofradía de la novena, que es un, una entidad religiosa de Madrid, acreditar su capacidad actoral para tener permiso de representar. Porque en el siglo XVII los actores no tenían permiso de representar si no era con un permiso religioso. La profesión de actor era vista igual que ahora, análoga a la de la prostituta, uh -huh. socialmente es el equivalente, o sea, ¿qué hace la prostituta? ¿Vende su cuerpo? ¿Qué hace el actor? Vende su cuerpo al momento de representar un personaje, va a ofrecer su cuerpo, y, y esto pues ha traído siempre muchas, muchas cosas, ¿no? Este, uh -huh. no, no lo vieron todos, pero poco a poco después, este, sí, eh, José Ramón Alcántara Mejía ha visto otros trabajos míos, él siempre habla bien recordando que él fue sinodal de mi tesis de doctorado, este, y siempre se acuerda que la mayoría de mis trabajos tienen que ver con los quehaceres del actor, y, y ya me vio también en JAX, que fue una obra con la que gané el primer premio San Ginés, esa obra la vio él, él pidió verla, este... Le gustó mucho, también vio otra obra que hicimos de Guillermo Schmidhuber, el mismo autor, que se llamaba Travesía a la Libertad, y después de verla, este, eh, eh, escogió la obra para presentarla en uno de los coloquios internacionales de teatro latinoamericano en la Universidad de Iberoamericana. En aquella época fue la única obra que se presentó, ahora afortunadamente se presenta, presentan más. Sí. Y tu este, y Lilian vio, vio El Príncipe Constante vio el diario de un loco y vio Hamlet, o sea, generé espectadores en ese público académico. O sea, la misión por la que yo creo que me preguntabas, se cumplió eh, si hemos conseguido que la gran academia se abra a la posibilidad de recibir como un igual, como un par, uh -huh. a los creadores e investigadores, a los creadores e investigadores, que es una figura nueva en México, ¿sí? Vista con seriedad es una figura nueva. Sí, sí, muy reciente, ¿no? Publicaste tu tesis, ¿verdad? ¿Cómo fue este pasaje, buscar quién te publicara la tesis? La tesis como tal este, no está publicada, o sea, no está publicada completa como... Eh, Análisis y representación del Príncipe Constante de Pedro Calderón de la Barca, no. Eh, se hizo una versión destilada, deslactosada, es, descafeinada, este, para poder acercarla a, al público. Eh, es un libro que, se, que tiene un nombre que hace homenaje al análisis rizomático, que se llama Esenoma escenoma para combinar la palabra escena, todo lo escénico con la palabra rizoma de estos maestros que me inspiraron la forma, ¿no? eh, y son ensayos sobre el arte del actor aquí es, es un libro de unas este, 100 páginas 161 páginas eh, en contra de, de las más de, do, más de 200 casi 300 que tiene la tesis doctoral ¿no? eh? Donde trato de explicar, sí, pero ya al peatón, qué es lo que hacemos los actores, cómo lo hacemos. A veces ni los mismos actores podemos explicar cómo, ¿no? Eugenio Barba dice que, que a veces parece que lo queremos explicar con poesía porque no hay otra forma de explicar lo que hacemos. no e Incluso Stanislavski lo explica en forma de, de un diario de un estudiante, ¿no? Eh, pero solamente se puede, totalmente, incluso a Stanislavski solamente lo puede entender alguien que atraviese la práctica teatral. Entonces, este libro pretende explicar eso a quien no acostumbra la práctica teatral. Y, y, a, incluso en su forma de libro atraviesa varias formas. Hay, una, hay un fragmento que está en forma de, de monólogo de teatro, hay otra forma que está en forma de, de una entrevista a Hamlet hay otro fragmento que está este, en forma de poesía eh, y nada más el primer ensayo es, creo que el que tiene más rigurosa forma académica ¿no? uh -huh. donde se habla de la poética del actor y ahí muy académicamente parte de, de, de la poética de, de Aristóteles como en la poética de Aristóteles hacía falta una poética del actor porque Aristóteles veía el teatro como espectador y todo indica que no le gustaba lo que hacía el actor pero decía, la, lo que hace el actor corresponde a la elocutio y, y no está considerado en la poética lo que hace el actor no. eh, eso ha hecho mucha falta y entonces pues, son, hemos sido varias personas, ahora ya me incluyo quienes hemos buscado eh, analizar esa, esa creación, ¿no? que es la traducción correcta de la palabra poética eh, es una edición de autor no encontré editor Gabriel uh -huh. este, lo intenté en el citro lo intenté este, en libros de Godot lo intenté en escen escenología pero también estas editoriales este, padecen para encontrar sus propios recursos, incluso las editoriales institucionales, ¿eh? Uh -huh. eh, entonces me di cuenta que tenía yo que hacer ahorritos este, para, para publicarla y pues afortunadamente está ahí, todavía me quedan varios ejemplares este, porque también las ventas han sido en, en, en los coloquios, en los congresos ¿no? es donde eh, eh, lo he presentado y algunos lo han comprado a veces también que... lo he tenido hasta que regalar te voy a apartar una decena o docena para que los profesores del Instituto de Artes, este, compremos, yo sí me intereso, ¿eh? de hecho, no, no sabía dónde encontrarlo, pero entonces no te lo está distribuyendo a nadie tampoco. No, porque también, este, el, el, el, el, se necesita también otra inversión si quieres la distribución, ¿no? <risa> Por ejemplo, en, en Educal o en Samborns, este, eh, incluso tienes tú que ir, este librería por librería no te, no no se encargan ellos de distribuirlo en sus propias sucursales tienes que ir tú de librería en librería después de haber hecho el acuerdo con la institución, mm. con la con, con la empresa este si quieres que te lo distribuyan pues es eso, es otro costo, otra inversión de la que no puedo ahorita pues ahorita no, no, no hay con qué uh -huh. ¿No te has metido a ver la versión electrónica? convendrá es una posibilidad, claro, Este no la he explorado eh, a fondo. Eh, lo que he estado haciendo, de hecho, más bien es eh, fragmentar el libro en sus pequeños artículos que, puede, que, vi, que pueden vivir de forma muy independiente. Es otra forma de, que aprendí del análisis rizomático. Este, y, y, y están en publicación abierta. Por ejemplo, si, si googlean mi nombre van a ver que están tanto eh, las revistas indexadas, como también hay un hay una página que se llama academia.edu. Uh -huh. Entonces, si buscan ahí en jorgepradosavala.academia.edu, van a acceder este, a, a varias de mis publicaciones. Ahí sí está la tesis completa de doctorado. Como de por sí es una... Publicación abierta, eh, los, los, son abiertas los bancos de tesis de la unami y de la UAM. Cualquiera puede entrar ahí, pero yo tengo una, una versión este, en academia.edu. Se puede leer, leer ahí la tesis completa, se puede leer el, el ensayo de apuntes para una poética del actor teatral. Se puede leer este el artículo sobre la creatividad minimalista aplicada eh, al al teatro, eh, un artículo más reciente sobre Bertolt Brecht, creo que es al revés Gabriel, no sé si es eh, Es que fue lo que googleé y fue lo que eh, me dio Ah, sí, es lo que encontraste, sí, sí, sí, es muchas esa. gracias ah, ah, Sí, sí me abrió esa página tu, Ah, perfecto, pues ahí pueden ver que están son de acceso gratuito Pueden echarles un ojo y, y hay incluso espacio para comentarlos este para bajarlos para compartirlos y, y no me molesta, o sea, no, tampoco, no, no, uno no estudia un posgrado para hacerse rico, ¿no? Perfecto. Y una de, de las razones para estudiar un posgrado, que sí si hay que eh, procurar, pues es para compartir el conocimiento. Creo que es la principal, ¿no? Este, compartir saberes. Sí, justamente te iba a preguntar eso, la cuestión económica es, ¿a la larga ganas más dinero con un posgrado? Deja, <ríe> deja yo creo beneficios que sea, monetarios. Eh, hablando desde el aspecto económico, en su lado más positivo, yo creo que sí te da más seguridad. Tener un posgrado en la cartera sí te da más seguridad, no te da más billetes necesariamente. O sea, no por tener una maestría o un doctorado te vas a hacer rico, No pero sí te da la seguridad de que no te vas a morir de hambre y de que sí vas a poder prestar un mejor servicio en lo que sea que hagas. Ajá. Eh, yo sí he sentido que eh, mi vida como actor se ha enriquecido con mis estudios de posgrado, eh, me ha orientado en mis curiosidades, me ha permitido escoger mejor los proyectos que voy a trabajar, y me ha permitido hacerlos más significativos. O sea, como ahora yo eh, entiendo con más niveles de lectura lo que dice Hamlet en una frase, pues esa riqueza de significados ya no es una, y, y en, en el escenario, parado en el escenario, procuro que esa riqueza, esa polisemia, llegue a cada espectador. Y aún así también, este... Eh, tengo la conciencia estudiando este, con mis estudios de posgrado también que de acuerdo por ejemplo con la teoría de la recepción cada espectador se va a llevar también una obra diferente y entonces lo que hago eh, al final de cada función es preguntarle al público eh, pre eh, quiero escuchar sus dudas, sus comentarios incluso sus críticas y ahí aprovecho que aprendí a aprender. Entonces mantengo mi mente abierta e incluso al espectador eh, niño, que tiene 10 años, a, a la señora que por primera vez eh, en su vida está viendo una obra de teatro, eh, este, al, al escuchar sus palabras, eh, sigo aprendiendo. No me hago más rico económicamente, pero... Eh, he aprendido a encontrar muchas más satisfacciones, gracias a, a que se, he seguido estudiando. Sí, mi vida en ese sentido es más satisfactoria, porque eh, sigo aprendiendo, volteando a ver, este, cada vez que vuelvo a leer o a estudiar una obra, cada vez que doy una nueva función, le encuentro nuevos significados, uh -huh. y tengo la tranquilidad de que mi familia no va a padecer hambre. Porque eh, aunque estén, tenga un puesto de profesor de preparatoria, no pueden correrme por falta de preparación, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Y si, tuviera que, si perdiera este trabajo, sé que no me costaría tanto trabajo encontrar uno nuevo gracias a esas credenciales que acreditan, que prueban, que demuestran que eh, el Señor tiene una formación y que sabe hacer lo que hace. Ajá. ¿Ah? Eso es lo que te da el papel. ¿Mm? Claro. Entonces, ¿tú sí recomiendas estudiar a un artista posgrados? ¿A tus alumnos les recomiendas estudiar posgrado? Yo creo que este, le recomiendo al artista que nunca deje de estudiar lo que le apasiona. Y que si en el camino es estudiar lo que le apasiona, además le va a conseguir un certificado para su familia y para el medio profesional, pues es una ganancia extra. Entonces, Pues sí, sí lo recomiendo, pero tiene que ser dentro de lo que te apasiona como artista. Ah, si no te apasiona, si vas a estudiar nada más porque, ah, bueno, es que, es que así, así sí me van a dar el trabajo, es que así me van a dar un aumento de sueldo, yo creo que es ingenuo. Porque está sucediendo, por ejemplo, en la misma UNAM, en nuestra máxima casa de estudios, que aunque alguien se esfuerce mucho para conseguir el papel, dice, bueno, ya tengo el papel, ahora sí quiero que me abran el concurso. Ya tengo el doctorado, ahora sí quiero que me abran el concurso para la definitividad o para el nivel C. No te lo van a abrir. Aunque la norma, aunque la ley diga, tienes que abrir el concurso para darle definitividad a este profesor, no lo van a abrir y esta es una expectativa que tiene que tener muy clara el estudiante ¿Mm? todavía en universidades más jóvenes en provincia eh, todavía hay más posibilidad eh, y la ruta crítica te la trazan este, si es una universidad así si con mucha claridad tienes que esperar tantos años y, y entonces vamos a abrir el concurso pero fíjate es además abrir un concurso uh -huh. o sea estando dando tú la clase el concurso es para ver si sigues dándola tú o si se la dan a alguien más. Ajá. Eh, entonces, eh, estudia por pasión. Si estudias con pasión vas a estar bien preparado y si un día se abre ese examen no vas a tener miedo. Y seguramente vas a ganar ese concurso. Pero si no abren el concurso, o incluso si lo llegas a perder, pero tú estás seguro de que lo que estudias te apasiona, tu pasión no se muere, tu pasión no la pueden matar. Tú sigues viviendo y llevándote a tu pasión a donde sea que vayas a seguir viajando. Y eso puede vacunarte contra la depresión. Porque el problema no es la falta de dinero, el problema en realidad es la falta de felicidad. Porque fíjate, puedes ser tan pobre por haber buscado dinero en tu vida... Pero puede ser tan pobre que lo único que tengas sea dinero. ¿Sí? Y en cambio, puede ser tan rico, tan rico, que lo único que te falte sea dinero. Pero no, si, este, si te preparas en lo que sea, incluso sin tener el papel, ¿eh? sin la maestría, sin el doctorado, si estás constantemente estudiado, eso sí sé, ya aprendí, no va a faltar en, el pan en tu casa. Y vas a seguir encontrando nuevas ventanas y caminos para seguir caminando. ¿Mm? Que, para eso pues, venimos al mundo, ¿no? Para caminar. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, ¿cómo te defines artista, docente, investigador? ¿Qué te toca más? Es una pregunta que me hago cada día. Pero este, aquí ahora te puedo responder, eh, soy actor, ¿m? y eh, si como actor a veces mi función es ser profesor, pues es un gran papel, pero es un, es un rol, es uno de mis papeles. Y hasta donde sé, por lo que me, me dicen mis compañeros, por lo que me dicen muchos alumnos, este, soy bueno, o sea, si soy buen profesor quiere decir que estoy haciendo bien ese papel, como actor, también eh, eh, viéndolo como una filosofía de vida, pues también soy papá. Y cuando me toca ser papá, tengo este, que ser papá muy comprometido. Eh, amo a mis hijos, estoy enamorado de cada uno de ellos y de mi sobrino, de Ángel, de Gabriel y de mi sobrinija Emilia. Y si me toca ser compañero, pues también este, con, con todo el compromiso, con mi compañera Rocío. Estos días, especialmente, te voy a compartir este. Me toca mucho ser hijo y es un papel que estoy a, a, abrazando con todo el tuétano este porque ahorita tengo que ser eh, hijo y, y estoy tratando de hacer mi papel lo mejor posible eh, para responder a, a quien me transmitió la vida. Entonces ser actor me permite también tener esa forma de ver el mundo, de entender y de vivir. Eh, es de lo mejor que me ha sucedido en la vida. Eh, no he encontrado un momento de arrepentimiento y, y me da claridad este, en lo que tengo que hacer en, en la mayor parte de los pasos que, que piso. Muchas gracias, Jorge. No sé si quieres compartir algo más. Si no, damos ya por concluida la charla. Estuvo muy rica. Agradezco mucho toda tu filosofía y conocimientos que nos has compartido en esta hora, hora 15 minutos ya. Pues también que ser investigador es un papel, ¿no? Si vas o si se va uno a poner ese personaje, pues también tiene que clavarse en, en el rol. Allí tú pues, sí son muchos libretos los que hay que estudiar, ¿no? Eh, y se puede hacer, nada más si sí, entendiendo con claridad, no puedo hacer al mismo tiempo Romeo y Julieta, que es lo que me quería decir a, a Alfredo Michel cuando me dijo, o eres actor o eres, o eres investigador. Tan sencillo, no puedes ser al mismo tiempo Romeo y Julieta. Eh, y eh, pues que eh, ser un artista con doctorado es una experiencia feliz y divertida si te lo propones así, vale la pena investigar, se aprende mucho, conoces mucha gente, encuentras muchas formas de viajar, tanto físicamente como con la mente, con el corazón, eh, eh, es una forma también de ejercer otras formas de turismo, porque si consigues una beca al extranjero, ve o sea, es, una, es una beca al extranjero. ¿ah? Puedes con, conocer lugares, viajar, este, eh, platicar con personas, sobre todo dialogar con personas, conocer al otro, descubrirlo, es una aventura maravillosa. Y, un, y es parte de lo que alimenta la creatividad de un artista. Si un artista no tiene vida interior, ¿Qué productos va a generar? Y muy recientemente hemos visto casos sí, de, de producción artística que, que parece que no tiene fondo, que no tiene contenido, ¿no? pura uh -huh. forma eh, sin, sin comunicar. Este, en cambio, cuando llenas tu vida con experiencias felices, dolorosas, diferentes, pues esto inevitablemente va a impactar de forma positiva en lo que sea que hagas. Y pues si esto lo, lo haces en tu creación, pues ve qué riqueza para ti, qué riqueza para el público, y qué riqueza para la historia, por ejemplo, del teatro en México. Maravilloso. También quiero agradecerte mucho, Gabriel, me emocionó mucho tu invitación, me pareció muy seductora. Eh, y pues gracias a ti, a tu universidad, al público que nos ve y a todos los estudiantes de artes. Muchas gracias, Jorge. Te mando un fuerte abrazo. Que sigan los éxitos. Mucha luz en el camino. Y arriba el teatro. Arriba el teatro, Gabriel. Muchas gracias. Cuídate mucho, Jorge. Hasta pronto. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta charla con Jorge Prado Zavala. Nos vemos en la siguiente. Un saludo, Gabriel Silva.